Hola familia, empezamos con una nueva serie para los jugadores nuevos. Creo que esto les va a ayudar muchísimo porque vamos a hablar sobre la página de Upexland. es una página que todos los jugadores que han estado en el juego por meses la usan. Es una de las herramientas más importantes del juego. No, esta página no pertenece a Appland, sino de un grupo de jugadores, de programadores desde el, hace un año y medio fue cuando salió una página igual que se llamaba UPEX World y el programador que se llama Hacker, se llama el, el jugador se salió del juego, regresó y ahorita ya empezó con esta nueva página hace unos meses, a principios de año creo. Y es que espero que disfruten estos videos y creo que lo que voy a hacer para que no haga yo todo un video muy largo, voy a hablar sobre cada cada cosa que podamos hacer o buscar en esta página. Es que vamos a primero lo más básico, especialmente para los jugadores nuevos, es cómo se pueden buscar propiedades en el juego, especialmente ustedes que son jugadores nuevos. Muchas veces entran al, al barrio y no saben cómo buscar las propiedades más baratas en la nueva ciudad. Es que empecemos con esta primera opción aquí les también les voy a dejar el la página el link en la descripción del video se los voy a dejar ahí pero esta es la página de upexlan y lo que aquí están las diferentes opciones y lo primero que vamos a hablar van a ser de las propiedades cómo podemos buscar propiedades ok y les les cuento que desde que abrieron la página realmente no he visto bien qué tanto se puede hacer ahora. Antes sí sabía lo que se podía hacer en la otra página, la antigua, pero ahora tiene más opciones. Y es hora de que aprendamos juntos y vamos a ver qué tanto podemos hacer. Vamos a poder buscar propiedades. Un concepto muy muy importante de saber cómo hacer esto para encontrar las mejores ofertas, para encontrar dónde hay propiedades sin mintear, sin acuñar en las nuevas ciudades que ustedes como jugadores FSA pueden comprar. Por ejemplo, yo ya no puedo comprar propiedades FSA. Y digamos y pongan atención a esto porque voy a empezar una serie nueva donde voy a tratar de ver si puedo comprar y vender como lo hacen otros jugadores. A ver si puedo. No, nunca me he dedicado a hacer eso, pero quiero, quiero intentarlo. La verdad no tengo mucho tiempo para eso, pero quiero intentarlo por un mes hacer videos cortos y dejarles saber que si me funcionó o no y si le saqué ganancia o no. Pero por ejemplo, digamos que soy jugador nuevo y me vengo acá a Queens. Recuerden si están viendo este video son jugadores nuevos que apenas van a entrar al juego. En la descripción del video tengo el link para el Discord del barrio. Entren ahí y pregunten cuál es la ciudad nueva del juego para que puedan encontrar propiedades nuevas y baratas. Ponemos la ciudad en todos los barrios. Lo vamos a dejar así en blanco. Tampoco vamos a poner colecciones. Okay. Aquí voy a poner que no están cerradas están abiertas las las propiedades ah, sin aquí le voy a poner con todo estas son las estructuras esto no lo tenían antes puedo ver qué propiedades están a la venta ah, con estructuras con edificios y vamos a poner solamente fsa ¿Okay? y el precio mint es lo que vamos a buscar esto es lo que van a hacer los jugadores nuevos como pueden ver queens queens ¡Ah! miren hay una de Queen's the East Nomad. Ay, ¿qué pasó aquí? No sabía que había esta colección, pero en fin, ya me empecé a hablar como loco. Estas son las propiedades más baratas que pueden encontrar en este barrio Elmerst. Si empiezan en el juego y si empiezan con el link de 6000 UPEX, les va a alcanzar para comprar una. Van a poder poner esa propiedad en la colección de newbie, de nuevo jugador. Les van a dar un poquito más de UPEX y tal vez les alcance para comprar dos propiedades al final del día. Lo importante: que usen esto. Ah, aquí copian la dirección. Aquí se vienen abajo, mano derecha. Como que es una lupa. Aquí. Aquí se pueden buscar las direcciones como pueden ver 3834 pero aquí familia pudieran no van a poder completar la, la propiedad digo la colección de uh, rey de la calle me pues saca cuesta 1000 mil, mil upex más mm. pero encontramos la propiedad más barata que okay. como jugadores FCA siempre compren las más más baratas. Entonces aquí nos da la dirección, la ciudad, el barrio. Si es de colección, aquí se le puede poner en la colección de Queens. Pero aquí miren está de colección de East Nomad. Ah, todavía están dando la otra colección del World Traveler. OK. El precio men, ¿cuánto cuesta la propiedad al principio? La primera vez que se compra una propiedad, ¿cuánto nos costó? no tiene el último precio porque nunca se ha, se ha comprado los UP cuadrados. Veanlo como metros cuadrados. No va a tener nada aquí porque no está a la venta. Aún es una propiedad nueva y no está. Um, está abierta la propiedad, no la tienen escondida. Entonces esto es lo que tienen que hacer familia. Si le mueven aquí abajo, mano derecha, pueden escoger hasta 200 propiedades por por página. Hay muchísimas aún por mintear en, en Queens, pero eso es lo que pueden hacer ustedes, OK? Como jugadores nuevos. Muy, muy importante, familia. Es lo más básico. Ahora, no se recomienda esto, ok? Pero tengo que hablar de esto para ustedes que son jugadores nuevos. Sí, si quieren comprar en el mercado secundario lo que le decimos cuando otro jugador está vendiendo sus propiedades eso es lo que tienen que hacer si quieren encontrar un buen precio una buena venta una buena ganga eso es lo que tienen que hacer ¿okay? por ejemplo ponemos quiero comprar aquí en queens no voy a escoger el barrio porque quiero la, la mejor oferta que pueda yo encontrar en toda la ciudad Voy a poner aquí que está la venta por UPEX. Okay. Siempre las ventas por UPEX son un poquito más caras que si las compramos por dólares. Y ahorita les enseño cómo funciona eso. Aquí en las estructuras le voy a poner todo. Que me enseñé con estructura, estructura o sin estructura. Y voy a poner okay, todas FCA y no FCA. Aquí, esto es lo más importante. Necesito que entiendan esto aquí. Aquí van a poner el markup, el porcentaje del precio que le han puesto a la venta. Por ejemplo, si compro una propiedad um, que es a, a 1.000 UPEX y la vendo por 2.000 UPEX, el markup es de que, ¿cómo lo ponen aquí? Como de 200% creo, 200%. Entonces importa, es importante que no busquen por el precio mint, sino por el markup. Hice un video el año pasado explicando cómo usar la página esta cuando era Upex Row, cómo usarla para buscar las mejores ofertas. Y mucha gente no sabía de esto. ¿no? Entonces ponemos el markup, es lo que quiero buscar. Aquí le aprieto donde dice search y a ver si me puede explicar. Uh, OK, miren. Por ejemplo, tenemos esta propiedad en Queens. El precio Mint se compró por primera vez propiedad nueva por 687,273. La vendieron por 441,000. Okay. Ahorita, el jugador que la compró por 441,000 la está vendiendo por 607,950. Le va a sacar una ganancia, tal vez de uh, ¿cuánto? 100 Pongámosle 120 mil UPEX después de los impuestos. Si la puede vender, el, la, la ganancia que le sacará. Okay. Aquí. Aquí escojan. Que les enseñe los precios con el 5% de la comisión que tenemos que pagarle a Apple. Fíjense aquí, lo desactivé y miren cómo estos números van a cambiar. 420,000 y 579,000. Lo activamos. 441,000. ¿Por qué la diferencia entre 420,000 y 440,000? ¿Por qué? El jugador, este, uh, ahorita vemos quién, la, quién fue la, el que lo compró primero. Cuando la puso a la venta por 420 mil, el 5% de 420 mil eran otros 21 mil UPEX más. Entonces el jugador que la compró pagó esto. ¿Sí? Ahorita el jugador que la tiene, la tiene a la venta por 579 mil UPEX. Pero si yo la decido comprar al final con el 5% de, de impuestos, si le queremos ponerla así, que nos cobra Aplan. Voy a terminar pagando qu 607,950 que son 21,000, 21,000, 28,000, casi 29,000 UPEX en fees, lo que llaman los fees, los impuestos por comprar esta propiedad. Vamos aquí a ver el historial. Estas tres flechitas. Este jugador Galactic la compró en mayo 6 por 687 mil y la vendió 20 días después por 420 mil UPEX. Le perdió. ¿Por qué? Tal vez necesitaba la liquidez para Las Vegas. Es lo que hacen muchos jugadores, familia. Cuando viene la apertura de una nueva ciudad, es cuando todo el mundo empieza a descontar sus propiedades. Es la mejor una semana, entre una o dos semanas antes de la apertura de Nueva Ciudad. Es cuando tienen que venir aquí y empezar a buscar a uh, esas buenas, buenas ofertas. Hay bots que no sé si se paga una membresía o no, pero hay bots que donde les llega alertas y les dice si un jugador vende una propiedad por un 30, 15, 20, 40 de descuento. Así es que importante saber cómo. Se maneja eso, el historial ¿ok? de esta propiedad. Ahora, es un poquito más difícil que los jugadores compren una propiedad a este precio, la verdad. Está muy, muy caro. Pero digamos, este 95%, miren aquí, no creo que no está tan mal. Esta propiedad se vendió, se mintió, se acuñó por primera vez por 400,484 UPEX. Se vendió uh, por 15,208, que fueron 600, 700 supex más. Y ahorita este jugador la está vendiendo en sí por 13,000. Ah, no, miren, la vendió por el precio Mint. Este jugador la compró, la vendió por precio Mint. Y el dueño ahorita pagó 500. 15,208 por el, por, por el 5%. Ahora la puso a la venta por 13,035, casi 1,500 UPEX menos, 1,400, algo así, UPEX menos. Si la compro, la voy a comprar debajo del precio MET por, um, ¿cuánto es familia? 800 UPEX. Me ahorraré yo, si se puede decir así, 800 UPEX en la compra de esta propiedad. Es que les, les recomiendo, si se van a dedicar a esto, que siempre se fijen en el markup. Porque miren, vamos a poner aquí a filtrar que nos dé el precio más bajo. Y vean el markup la diferencia, ¿ok? Le ponemos ahí. Vamos a ver, mil, Miren acá. Por ejemplo, esta propiedad que se mintió por $6,636. Después se, se vendió por $6,967. Ahora ese jugador la está vendiendo por un precio más bajo. Con un markup, vamos a ver, vamos a ver. La compró por Ah, oh, La vendió por el precio mint, este jugador. Ahora... Este jugador la puso la, a, la, a la venta por $6,499, que son 137 UPEX menos del precio Mint. Pero después ya con los impuestos, con los fees, la comisión por comprar esta propiedad de otro jugador, voy a pagar un 3%, un 3 más del precio Mint. Entonces, como puede ver, aunque, aunque esté más barata, el markup en sí voy a pagar más por UP cuadrado ¿Okay? siempre, siempre, siempre dividan. ¿Okay? importante que entiendan esto. Uh, por ejemplo, tienen que dividir 6,000. Siempre es importante saber el, el UP cuadrado de las propiedades. El precio 6,823. .95 entre 28, 28 UP cuadrados. Quiere decir que voy a pagar 243.71 UPEX por UP cuadrado. Acuerden eso, 243.71. Vamos a dar, por ejemplo, esta de acá, que está más pequeñita con un 95% de markup, 13,000. 600 686.75 entre 68 por esta propiedad pagaría yo 201.27 UPEX cuadrados mucho menos que la otra verdad ahora también depende del barrio si la propiedad está en un barrio de colección rara, ultra rara. El UPE cuadrado va a valer muchísimo más. Es importante que sepan que si es de colección o no. Pero como pueden ver aquí, si compro esta, tiene un markup más bajo. Pagaré yo 201 UPEX por el UPE cuadrado. En el otro eran que 243, 213, algo así. Veo. 243 me ahorraría yo 40 UPEX por UP cuadrado. Por eso es importante siempre hacer la búsqueda por el markup. Y es que vénganse acá al UPEX LAN. En la descripción del video les dejo el, el link. Y en el siguiente video familia vamos a hablar sobre las estadísticas. Y ese todavía no, no le entiendo bien cómo funciona. Así es que vamos a aprender juntos en, con este, esta sección. ¿Qué familia? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. No se les olvide dejar un like si les ayuda el video. Y nos vemos despuesito en el metaverso.